Bien, cierra los ojos. Inmediatamente, experimenta el estado más puro de la conciencia. Llegando a ti mismo. Entra al ser verdadero. No pienses en nada. Directamente observa y experimenta. Inmediatamente sientes que el interior se vuelve pacífico. La conciencia pura está despierta, está despertando, mantén ese estado del despertar poco a poco. Siente que esa conciencia despierta se vuelve pura y más estable. Shenji. Di shenji. A pure con la conciencia pura despierta. This is our Este shen es chi. nuestro Mingyue, Mingyue dice shen shi silenciosamente, experimenta como nosotros nos damos cuenta de nuestro ser verdadero que en su interior está muy feliz. muy confiado generalmente nuestra conciencia está apegada al mundo exterior no se puede separar y se pierde a sí mismo entonces está preocupada ahora Viene hacia la fuente y se vuelve completud. El interior está muy, muy feliz. Es una felicidad pacífica. Relaja. Necesitamos saber que enviando, cuando enviamos información a todo el cuerpo, esa información viene de la conciencia pura. Cuanto más enfocada y más pura, la información se vuelve más confiable, poderosa y efectiva. Cuando practicamos con el chi y con todos los métodos, también es la manera de que el estado de conciencia pura, Mingyue, envíe información. Sentimos que la fuente es muy, muy buena. Esa conciencia pura es infinita. Nuestras conciencias puras conectan juntas, yendo más allá del espacio y del tiempo sentimos que somos uno corazón abierto las conciencias puras se funden juntas nosotros somos uno en el espacio infinito del universo experimentamos cómo las conciencias puras se funden juntas siendo una y pueden ir a través de todas las cosas en el estado de conciencia pura todas las cosas son solo chi transparentes Vamos a través de todo y nos fundimos con todo. Nuestras conciencias puras se funden juntas, formando una gran y poderosa, un gran y poderoso campo de conciencia. recordamos practicar todos los días este estado ir hacia la fuente interior mantener este estado estable ahora cuando escuchas mis palabras siente que proviene del campo infinito de conciencia mi información es recibida por tu estado puro y sostiene ese campo de conciencia y lo hace más estable cuando vamos a ese estado poco a poco ese estado se vuelve más natural muy muy natural ese estado natural es diferente al mundo natural. Es un estado natural, despierto, en el cual no hay bloqueos. Solo mantente en este estado. Donde todas las cosas suceden naturalmente. Todo es solo información en ese estado de conciencia pura. Siente tu cuerpo, tu respiración. Y de todo el entorno, todo es solo información que es recibida en la conciencia pura. Si tú quieres mantener este estado cada vez más profundamente tú puedes pensar en Shen Chi continuamente. Tu conciencia pura dice Shen Chi continuamente. Cuando dices Shenji, sientes que te vuelves más estable y puro. En nuestro interior profundamente conocemos que esto es muy importante, que es el estado fundamental, un estado muy bueno. Y luego podemos enviar información y crear un muy buen campo de información en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestra familia. Y enviar buena información a todo el mundo para crear una buena transformación limpiando el virus. Primero que todo, venimos a el estado puro de conciencia y en ese estado nos sostenemos unos a otros. Todos cuando se unen a esta, ses a esta sesión, somos un buen sostén para cada uno de nosotros y para todos en todo el mundo. Profundamente en nuestro interior conocemos este tenemos este entendimiento. Y si queremos mantener la mejor calidad de vida en la familia y en todo el mundo, Necesitamos estar en este mejor estado. Shenji se mantiene estable. En todo All el mundo. Y todo el mundo está en nuestro estado, Minyue. Relaja. En todo el espacio del universo, Minyue experimenta un estado muy puro y muy sutil. El estado Minyue está en todos los átomos de todo el universo. Y todo se encuentra claro. Se vuelve puro cada vez más puro, hasta llegar a un estado muy sutil, nosotros podemos conocer ese estado sutil muy claro, necesitamos relajarnos. Desde un estado muy, muy puro, sentimos el amor universal, el amor universal, el amor incondicional, el amor puro, verdadero. es también llamado compasión. From very pure there is a, Desde la conciencia muy pura there is a, a very simple life force. podemos sentir la fuerza de la vida de una manera fácil. Esa buena información ¿Está sencilla está en, uh, en todo el campo de conciencia infinita y en todas una, partes del universo. Porque es una sola, no está separada. Eso es el amor universal. Experimentamos ese poder que aparece ya en nuestras conciencias. Esa información contiene en su interior toda la vitalidad. Toda la pureza y toda la belleza. Sin separación. Siente esa, ese sencillo estado universal de completud. Ese estado crea un campo de muy buena información. Esa buena información de ese campo de buena información en nuestra conciencia. Necesitamos usar esa información para transformar nuestro cuerpo en el interior, intensificar esa buena información, ese campo de buena información en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro chi corporal, en todo nuestro cuerpo de chi. El amor universal Ming-Yue puro va a través del espacio interior de la cabeza. Y realmente va a través de todo el cuerpo, a todos los espacios en el interior, poco a poco, en un nivel muy sutil. Siente ese estado puro de amor universal fundiéndose a través de todo el espacio interior de la cabeza en un nivel muy sutil, muy, muy suavemente, muy, muy relajadamente. El espacio interior de la cabeza se vuelve amor universal, información, un campo de información de amor universal, muy armonioso y muy saludable. Esa transformación sucede a un nivel muy sutil y es... Mm, En nuestra conciencia pura, nosotros sabemos que eso está sucediendo. Siente cómo esa conciencia pura va a través del espacio interior del cuello. Se siente muy, muy sutil, muy fina. con una sonrisa interior. Ese estado de amor universal, Minyue puro, va a través de los hombros y los brazos. La cabeza, el cuello y los brazos se vuelven despiertos. Se vuelven a un estado Mingyue de amor universal. El amor universal va al interior del pecho, a través del corazón, pulmones y mamas, y se convierte todo en amor. Profundamente en el interior sientes el amor universal. Todos los órganos y células profundamente en el interior se vuelven amor universal. El interior es feliz. El amor de Mingyue va al interior del Tan Tien inferior, hígado, vesícula biliar. El amor vuelve todo en el interior bello. Todo entra en un estado de Chi hermoso. Va a través del páncreas, del bazo, del estómago, de los intestinos, amando el interior. En el Minjue más puro despertar, is... Mingyue, el amor de Mingyue se funde con ese espacio. El amor de Mingyue va a través de los riñones, Bladder. vejiga, el sistema reproductor... Todo el espacio interior del abdomen del tan inferior... Se vuelve amor universal. Todos los órganos internos, cada célula, cada pequeña célula, tiene una sonrisa muy amable. El amor de Minyue va a través de la columna vertebral. a través del cerebro, a través del de sistema nervioso central. Siente las vértebras cervicales, siente cómo el amor va profundamente en el interior, a través de la columna vertebral torácica, de la zona lumbar, a través del sacro y a través del coxis. Toda la columna vertebral Está llena de amor universal. El estado Mingyue de amor va a través de los glúteos, las articulaciones de la cadera, a través de los muslos, rodillas, piernas, pantorrillas, tobillos, y pies amando todas las células de las piernas el amor universal de Mingyue va a través de todo el cuerpo y todo el cuerpo se vuelve chi puro ama amamos nuestro chi el amor de Mingyue, y todo el cuerpo se vuelve uno. Todo el cuerpo de Chi está en Mingyue. El amor, la información de amor, transforma todo el cuerpo, el Chi del cuerpo. Ahora sentimos... Que nuestro cuerpo, toda la información que contiene, es muy buena, armoniosa y saludable. Volvemos a experimentar la conciencia pura que contiene toda la información del amor universal. El amor universal es la fuente de toda la buena información, es el fundamento, es el fundamento de la buena información. Nosotros ya estamos en ese amor universal, en esa conciencia pura, y tratamos todo desde el Mingyue puro, desde esa información de amor universal, amamos todos los niveles de vida. esa información va a través de todo el cuerpo y se expande el campo de chi se expande al campo de chi alrededor del cuerpo, siente que esa conciencia pura de amor universal llega a toda la familia. ese campo de conciencia pura Mingyue está en todo el espacio de la familia en cada habitación, en cada construcción todo es de Chi Siente ese amor universal, en todas las construcciones. Va a través, a través de todos los integrantes de la familia, a través de sus cuerpos en el interior. Y todos sus cuerpos se vuelven amor universal. Todas las personas de la familia... Todos los cuerpos y todas las conciencias en el interior se vuelven amor universal. Se vuelven felices, se vuelven amor. Todos. Ama a tu pareja. Ama a los niños. Ama a los padres solo enfócate en ese estado de amor puro universal Minyue. y va a través de todos los cuerpos en el interior a través de todas las conciencias amando todas las hermanas y hermanos amando a los gatos a los perros a todos los animales, a todos los integrantes de la familia, amando a las plantas, amando a las flores, a que también son integrantes de la familia, profundamente en el interior de Minjue, abarca a todo el espacio de la familia, manteniéndose estable. Todos los edificios, todas las cosas de la familia, cosas orgánicas e inorgánicas, todo se vuelve chi puro y amor universal, lleno de amor. Es un universo de amor despierto. Mantén este estado. Solo mantente en este estado. Mantente en este alto nivel de práctica. No hagas nada, solo mantén este estado, enviando esta información de amor universal que se hace más y más fuerte a toda la familia. El campo de Chi de la familia cambia y se vuelve puro, cada vez más y más armonioso. Muchas personas conducen sus coches y los coches también son miembros de la familia. Enviamos también esa información de amor universal a los coches, una buena información a los coches que conducimos cada día. Mejora toda la relación familiar. Todos se sostienen unos a otros a través de la conciencia pura despierta, transformando el campo de conciencia de tu familia. El cuerpo, el campo del cuerpo en el interior, el campo de información, de la conciencia pura. Mantente en ese estado despierto. Observa y siente. Todas las cosas están cambiando. Se transforman, mejoran. Cuando la información del campo de la familia cambia, la información en el campo cambia. Siente como la vida y la familia se vuelven uno. Todas las células en el interior cambian juntas. Nosotros no estamos haciendo movimientos de cuerpo, pero la información de la conciencia va a través del cuerpo y eso ya es un movimiento, un alto nivel y puro nivel de movimiento. La información cambia y eso es un movimiento. El campo de Chi cambia. Profundamente en el interior se está dando el cambio. Cuando hacemos esto, cambia y luego los movimientos cambian. Ahora vamos a usar la chi, abrir y cerrar, para continuamente hacer que la información de la conciencia y para que la información del cuerpo y la familia se fundan y se transformen. Se transformen en el chi y en las estructuras físicas. Sostenemos una bola de chi. Sostenemos una bola de chi en frente del cuerpo, un poquito arriba, frente al pecho, las manos están al ancho de los hombros, al nivel de los hombros. Principalmente vamos a hacer abrir y cerrar para movilizar el campo de chi alrededor del cuerpo y en todo el espacio. Sentimos que ese campo de chi penetra y va a través de todo el cuerpo. Los movimientos son muy relajados. Despacio abrimos. Siente la conexión del chi entre las manos, entre los brazos y alrededor del cuerpo. Cerrar. Abrimos grande. Se abren los hombros, los codos y los homóplatos. Cambia. Más abierto. Cerrar. Sentimos la conexión entre las manos y los brazos. Siente cómo esa conexión se hace más fuerte. La información del chi... Se vuelve más poderosa en la conciencia y la transformación se hace aún más fuerte. Continuamos con una gran apertura y cierre. Muy suave. Relaja. Relaja. Desde los hombros los brazos en el interior se expanden. A través de los codos y los antebrazos se expande. Se expande el espacio interior y el chi se conecta mejor. Se expande el espacio interior de las costillas, se expande el interior de los dedos, cada articulación, el espacio interior de las manos, amablemente, suavemente. Se expande, se expande un poquito en un estado muy relajado y siente la conexión entre las manos y el chin inmediatamente se vuelve más fuerte. Sentimos la expansión en los brazos, la expansión conecta el chi alrededor del cuerpo, abriendo y cerrando, muy suavemente, muy libremente. siente el campo de chi alrededor del cuerpo y dentro del cuerpo. Se mueve. Poco a poco conecta con toda la familia. Conecta con el espacio interior de la habitación y lleva a que todo el espacio de la habitación abra y cierre. Las manos de Chi, las manos y los brazos de Chi guían el abrir y cerrar. Al ancho de los hombros y enfrente al pecho. Puedes ponerte en posición de pie, en la posición de meditación de pie. También eso está bien. Movilizamos el campo de Chi continuamente. Alrededor del cuerpo, el chi es abundante, siente la densidad del chi, está mejorando. brazos, hombros y homóplatos también están haciendo abrir y cerrar. Toda la conciencia, todo el corazón, todo el cuerpo de chi abriendo y cerrando, se enfoca movilizando, movilizando el chi. Todo lo que sea posible. Cuidadosamente continuamos expandiendo el espacio interior. De los brazos especialmente expandimos los dedos, y el espacio interior de las manos. Las manos de chi, las palmas se vuelven más y más grandes. Sentimos que la gran bola de chi entre las manos conecta con todo el espacio de la habitación y conecta con toda la familia, con toda la casa. En la casa todo es de chi. El espacio de la casa de Chi abre y cierra. Abre y cierra hacia el espacio del universo. Reunimos el Chi del espacio universal hacia nuestra familia, hacia nuestros cuerpos. En tu conciencia, tú debes incluir siempre a tu familia y a tu casa en este gran campo de chi. Reunimos ese chi universal para que ese chi se haga estable en ese campo de chi y que mantener siempre a la familia en ese campo de chi. Cuando ese campo de chi se vuelve muy fuerte sentimos alrededor de nuestro cuerpo que el chi se vuelve el chi de la piel se vuelve fuerte y se mueve y cuando observamos profundamente en el interior de nuestro cuerpo Vemos que todos los niveles de Chi se están moviendo y todos juntos se mueven con el Chi universal. Abrimos y cerramos cuidadosamente enviando la información a todo el cuerpo de chi a todo el chi de la familia cuando esta información y sucede y reunimos el chi así que hacemos que el chi del cuerpo y el chi de la, fa la casa y la familia se vuelva más fuerte la información es una estructura de la completud de espacio-tiempo. Cuando enviamos esa información, inmediatamente esa información reúne energía. Sí, sentimos como el espacio interior de cada órgano interno abre y cierra, hace la chi. Todas las células hacen la chi. Las células, los órganos y todo el cuerpo de chi todo el Chi del universo. El Chi universal de la familia y el cuerpo de Chi y las células de Chi. Cuando tienes esa información en tu Minyue, la conciencia pura despierta, Mingyue naturalmente atrae el chi hacia donde tú piensas, hacia donde das esa información. Vacío. Desde las células en el interior se abre todo el cuerpo de chi, todo el chi familiar vacío. Brillante y transparente. Todo es chipuro universal. Profundamente en el interior todo está vacío, el universo está vacío. En esta completud infinita y vacía, suavemente expandimos los brazos y las manos de chi y la expansión crea aún un tipo especial de poder para movilizar el chi de esa completud el movimiento se vuelve cada vez más lento Siente esa expansión poderosa guiada por los brazos desde el profundo interior hacia el chi universal. Conecta con todo el chi universal y lo atrae Expande y relaja todo lo que puedas. Nuestro chi se ha abierto muy bien, muy armoniosamente. Continuamos usando el amor universal de Mingyue para fundirnos en una completud. El amor universal ya está en esa completud. Ahora necesitamos ser conscientes de esto. siente que el amor universal en Minyue se funde con toda la completud toda esa completud de Chi infinito se hace Minyue amor universal y nuestro campo de conciencia y de información conscientemente se funde y se transforma. You don't need no, no es necesario Just pensar. Solo hay que experimentarlo. When I say cuando enviamos buena información, inmediatamente lo experimentamos, observando. Y al mismo tiempo, las instrucciones dan esa información y se experimenta esa información volviéndose un estado verdadero en la vida. Siente todo el amor universal, Mingyue. Siente esa información, transformando todo el cuerpo en el campo de chi interno, externo, en el campo de chi familiar, armonizándolo todo. Profundamente, Mingyue se mantiene en el estado de amor universal, muy confiado, muy feliz. No pierdas ese estado. No te enfoques en las sensaciones. Mantente en este estado. Las sensaciones y sentimientos suceden en ese estado. En ese estado no nos apegamos a ningún sentido o sentimiento, incluso sabiendo que hay sentimientos hermosos. Abrir. Cerrar. siente el campo de chi la información del campo de chi y el campo de conciencia cada vez más fuerte y ahora corazón a corazón transformamos el virus la conciencia el campo de conciencia Cubre todos los países de Europa. Continuamos abriendo y cerrando. Siente Italia entre las manos en tu puro Minjue. Francia, Alemania, Holanda, España todos los países de Europa entre nuestras manos. Nuestras conciencias conectan y van a través de todos esos países. Va a través de todos los edificios los espacios en todos los edificios todas las calles y de, al interior de todos los cuerpos continuamos la conciencia se expande a los países de Asia están en nuestro campo de conciencia pura entre nuestras Europa, manos. China, Corea, Japón, todos esos países de Asia todo el espacio de esos países, calles y todo el espacio interior de los cuerpos humanos están en nuestro campo de conciencia. Nuestra conciencia pura va a través a través de África a través de los países de África. Todos los países, todas las construcciones, todos los seres humanos, a su espacio interior. La conciencia Mingyue universal va a través y transforma el interior, nutre el interior. Limpia todo tipo de virus y todo tipo de problemas. Nuestro campo de conciencia Mingyue va a través de América, de Norteamérica y Sudamérica. Todos los países. Todas las construcciones y edificios de los países, todas las calles y todos los cuerpos en el interior. Nuestro campo de conciencia Mingyue pura va a través de todo el mundo, toda la tierra, todos los, los países, todo el espacio humano se mueve en el interior de los edificios, en el interior, en el interior de los coches y de los cuerpos, al interior del mundo natural y de los animales. Todo el el campo de conciencia mundial y de chi hace abrir y cerrar, transforma, abrir, cerrar. Siente el gran campo de chi de la tierra y alrededor de la tierra, abriendo y cerrando, la conciencia, el campo de conciencia va a través del campo de chi de la Tierra. Es como una gran bola de chi. Es un campo de chi muy fuerte. Nuestras conciencias van a un nivel muy profundo y sutil. Abrir en el universo, cerrar. Siente... El campo de conciencia mundial puro abriendo y cerrando. El campo de amor universal y de chi abre y cierra, transforma. El virus se transforma en chi puro. Y el cuerpo humano se hace fuerte, se hace muy poderoso. El sistema inmune también se hace muy poderoso y todo se transforma en, en chi. La información es muy estable y muy fuerte. El sistema inmune se vuelve muy fuerte. Siente todo el mundo. Todos los coronavirus transformándose en chi. Se transforman en chi y desaparecen. Quiere decir transforma, san desaparece, se transforma en chi. El chi nutre a todos. Todo es chi. Hemos cambiado la información del virus. Y la información de virus desaparece, se transforma en chi. Es buena para toda la vida. Para la vida humana. El campo de conciencia pura rodea todos los países. Nos enfocamos en una limpieza muy profunda en tu país y en todo el mundo. En el interior de todos los espacios, la conciencia pura es, es abundante en todos los espacios. Muy bien. Ahora sentimos profundamente el interior. Continuamos abriendo y cerrando. Abriendo desde lo profundo a todo el mundo. Abriendo y cerrando desde lo más profundo de las células enviamos muy buena información y muy buen chi y nutrimos juntos el interior de las células ahora despacio paramos y sostenemos la bola de chi elevamos la bola de chi por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Mantén la buena información a través de todo el cuerpo. Desde este estado de conciencia pura Vamos a través del tantien superior, cuello, tantien medio, el interior es hermoso, tantien inferior y el interior es hermoso, va a través de las piernas y el interior es hermoso, siente el estado saludable, elevamos la bola de chi, Por encima de la cabeza, vertemos el chi. Siente el amor universal de Mingyue en el interior, con la buena información. El interior se hace muy saludable y muy armonioso. La, colocamos las manos en tu chi. Disfruta tu hermosa conciencia. Disfruta de la hermosa completud de tu cuerpo de chi. Especialmente debes disfrutar siempre de tu estado de conciencia. Ese estado de conciencia permite amarte a ti mismo. Sientes ese estado puro y pacífico y naturalmente comienzas a amar tu corazón. Y así es posible que ames tu cuerpo y que ames a los otros. Ahora, despacio, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio y por favor, traten de mantener este estado en la vida diaria y usen este estado para relacionarse con las otras personas. Comprueben, revísense a sí mismos en la mañana y en la tarde, observando si ha cambiado algo en el estilo de vida y en el estado de conciencia. Yo espero que hagáis muchos cambios manteniendo este estado. Después de 10 días podrán usar la conciencia de modo mejor. Entonces nuestra vida será muy exitosa.